Saludos, soy Israel Manger en esta hora les quiero mostrar cómo unir varios textos de diferentes filas en, por ejemplo, en este caso, si tenemos en esta fila y en esta columna Duque Maduro, por ejemplo, aquí en la B, en la columna B, tenemos los datos, ¿cierto? Pero en las filas tenemos en la 4, en la 5 y en la 6, entonces sería B4, B5 y B6, ¿cierto? Entonces vamos a poner este texto aquí separado por coma, eh, de forma bien ordenada, ¿cierto? Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Simplemente vamos a presionar chi igual y nos va a salir así. Luego vamos a escribir concatenar. Aquí ya está. Damos doble clic allí. Entonces lo que le vamos a decir es que necesitamos. Sabemos que la palabra Duque está en la, eh, en la B4, ¿no? B4. Entonces lo que le vamos a decir es lo siguiente que B4 listo ahí ya lo cerramos con punto y coma que la B4 ahí ya señalamos que la B4 ya le indicamos que necesitamos el dato B4 y ahí ya lo seleccionó que la B4 bueno entonces ahora para ponerle la coma simplemente presionamos CHIP la tecla número 2 en, en mi caso eh, vemos la coma cerramos y ponemos punto y coma para indicarles que ya, eh, eh, eh, ya cerramos ahí esa, esa, esa regla, ya ese comando ahí ya está listo, entonces bueno, ahí ya le pusimos la coma pero queremos que, lo, ustedes saben que cuando separamos una palabra de otra, cuando ponemos coma la palabra, eh, la que sigue está un poquito separada de la coma, cierto entonces simplemente presionamos chip, comilla, espacio, cerramos damos clic aquí y ahora lo que vamos a indicarle es que vamos a hacer un llamado también a la B5 entonces en este caso vamos a poner B5 finalizamos ahí, solo la B5 vamos a ponerle coma y cerramos allí ahora le vamos a poner un espacio entonces abrimos comilla otra vez espacio listo y cerramos allí ahora vamos a llamar a la B6 entonces vamos a ponerle que necesitamos a la B6 damos allí y ahí ya finalizó, ahí ya no le damos ninguna orden ya que eh, no le vamos a dar más órdenes ya que hasta ahí llega si hubiese más texto seguiríamos así uniéndolo uno a uno hasta llegar a la finalización del, del, de todos de todo los datos que tengamos en nuestro libro entonces en este caso como ya terminé vamos a cerrar Cerramos ahí presionamos Enter. Entonces, miren cómo nos quedó. Duque Maduro Burro, cierto. Y miren que nos quedó con sus comas cada uno. Pero separado. Miren, separado. Si no le hubiésemos metido eh, eh, eh, el espacio, allí nos quedaría pegado todo. Y no hubiésemos hecho un buen trabajo. Entonces, de ese modo se, se, se, se unen varios textos en Excel. Y con se, eh, separados por coma y con su debido, su respectivo espacio, entonces eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y espero que, que les haya gustado este tutorial y no olviden solicitarme otro si así lo desean, hasta la próxima y chao.